La Baskoniako ere gaude, eta hemen Euskal Herria Bilduren izenean eskatu nahi duguna zera da. Lurralde hauek baliatzea aukera ekonomikoak bultzatzeko, bazauriren ekonomia sustatzeko. Hemen neurri batean jaio zen Euskal industrializazioa, baina hori ez du izan behar bakarrik lenaldiko, kontu bat. Pentsatzen dugu, bazaurik ere aukera ekonomikoak behar dituelat. Eta gure ustez, ere muau da, aukera esparru oso argia, bazaurik behar duen bultzada ekonomikoa aktibatzeko. Euskal Herria Bildu dijo que iba a Madrid con un claro propósito, defender la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria. Eso es lo que nos ha llevado todo este tiempo y eso es lo que estamos consiguiendo paso a paso hoy en estos terrenos de la Basconia. Ese es el objetivo de Euskal Herria Bildu, mejorar la vida de la gente y no medir eh, lo que conseguimos en kilómetros de cemento.